Ah, muy buenas tardes, aquí nos encontramos con el señor. Segundo tenes Ya, yeah. ¿cuál es usted, su testimonio? Bueno, yo vine acá con 180 de glucosa. Ya. Yeah. Tengo seis años ya de diabetes. Yeah. Recibía medicamento en el subcentro de salud. Ya. Yeah. Cada mes. Tomaba dos pastillas diarias. ¿Y ahora sigue tomando pastillas? Ya ahorita no, porque ya, ya estoy sano y son nueve inyecciones que me he puesto. ¿La última examen de la glucosa, cuánto le salió? Me salió 92. ¿La de ahora? Y día, la de ahora, 98. ¿Cuánto salió? 98. 98. ¿Y ¿Usted ya es un testimonio más de que se ha curado de lo que es? ¿sí? Muchísimas gracias por confiar en nosotros. Gracias a usted, doctorita, porque gracias a ustedes estoy sano. Ya, cuídense.